Todos Somos Caníbales de Levi-Strauss es un libro que compila sus primeros ensayos y dentro de esos primeros ensayos está el suplicio de Papá Noel, donde escribe su análisis referente a la Navidad. En 1951, Papá Noel fue quemado afuera de la Catedral de Dijon, es decir, un muñeco disfrazado de Papá Noel, pues se le prendió fuego el clero condenó a papá noel como una herejía el hecho es que un muñeco vestido de papá noel fue quemado como símbolo de rechazo yo creo que esta es de las pocas veces en que la iglesia toma una postura crítica y dijo que la historia de papá noel era una mala forma de educar a los niños y que no se les debería de educar con ese tipo de historias. Papá Noel, San Nicolás, Santa Claus o Santa Claus lleva una capa cómoda, elegante y de color escarlata. Entonces eso evidencia que es un rey. Se le llama papá y es un anciano. Por ende representa la parte bondadosa de la autoridad de los ancianos. Papá Noel no es un mito ni es una leyenda, porque no hay un mito oficial ni establecido y tampoco es una leyenda porque no hay un relato semi-histórico. En cambio, tiene un periodo para llegar al mundo y para salir del mundo. Eso lo hace entrar dentro de la familia de las divinidades. Y bueno, de hecho, recibe un culto por parte de los niños que le escriben cartas y que le rezan, además de que recompensa a los buenos y priva a los malos. Bueno, la única diferencia entre Papá Noel y un Dios es el hecho de que los niños creen en Papá Noel y los adultos no creen en él. Por otro lado, lo que sí hay que resaltar es que Papá Noel nos sirve para hacer una franja entre los adultos y los niños. Saber quién es adulto y quién es niño. Cuando a un adolescente se le dice la verdad, se le está preparando para formar parte de los adultos. Después de esto, Levi-Strauss empieza a hablarnos de una tradición que tienen los indios del sudeste de Estados Unidos. Nos habla de los cachinas, que son las almas de los niños que se ahogaron en el río de épocas ancestrales lo que hay que remarcar es que los adultos se visten con máscaras y disfraces para darles a los niños un regalo lo importante de esta tradición es que los adultos están vestidos como los cachinas y los cachinas son los niños que se ahogaron en el río ancestral de tal modo que podemos decir que el reino de los muertos se apodera del reino de los vivos a través de los niños en este caso los vivos representan a los muertos y los muertos representan a los vivos esta tradición no debe de parecernos tan extraña nosotros en méxico tenemos el día de muertos bueno si ustedes quieren la víspera de los niños inocentes o la víspera de los inocentes en otros países está halloween o noche de brujas donde los niños persiguen a los adultos disfrazados de fantasmas o esqueletos hasta que los adultos se rediman con regalos, dulces, monedas o trucos. Hay que decir que esto sucede en otoño e invierno, que coincide con la muerte de la naturaleza. O sea que no solo están muertos los hombres, también la naturaleza está en su etapa más gélida. En este punto vale la pena que pensemos en la mitología griega, en Perséfone que es la hija de Demeter, la madre de la naturaleza o la madre de la nutrición. Resulta que Hades secuestró a Perséfone y la llevó con él al inframundo. En ese momento, la vida se paralizó, porque Demeter estaba deprimida buscando a su hija. Zeus no aguantó la agonía de la tierra y mandó a Hermes a rescatar a Perséfone del inframundo. Hades, antes de que se llevaran a Perséfone, le dio seis semillas de granada, lo que la obliga a volver al inframundo cada seis meses. Cuando Perséfone está en el inframundo, es cuando la tierra muere, es decir, otoño e invierno. Cuando Perséfone está con Deméter, es cuando la tierra vive, primavera, verano. Recapitulando todo, lo que nos importa observar es que después de la muerte viene. La vida, después de las fechas y después de la celebración simbólica de la muerte, viene la celebración simbólica del nacimiento y la victoria de la vida. En la Navidad está el deseo de la generosidad sin control. Está la generosidad sin un doble sentido. Es fuego dentro del alma de los niños y de los adultos. Nos falta un tema, el nacimiento de Cristo. Se llega a decir que el nacimiento de Cristo se estableció el 24 de diciembre para tapar la fecha de las Saturnales y quitar aquella práctica pagana que realizaban los romanos. Levi-Strauss se detiene, no mucho, pero sí se detiene en ese tema. Yo no me voy a detener en eso porque les quiero hacer un comentario final. Les quiero hablar de este libro. Cyber Prometeo. En este libro, su autor, Herb Fischer, o si ustedes quieren, Herbert Fischer, hace un pequeño comentario sobre la imagen arquetipal que tiene el niño a la hora de nacer. La imagen del niño rey es un arquetipo, o si ustedes quieren, es un símbolo eterno de la fe en las nuevas posibilidades de la vida. Es una posibilidad la que acaba de llegar al mundo. Es una fuerza, es una apertura. Cuando nace un niño, en un hogar, se restaura la esperanza. Y eso es justamente de lo que trata la Navidad. Es fe, es esperanza. Bueno, yo espero tus comentarios, los voy a estar leyendo. Si te gustó este video, por favor dale manita arriba y suscríbete al canal.